Bienvenido a un nuevo video de tu canal Herme poker En esta oportunidad estaremos desarrollando este nuevo ejercicio que hemos propuesto para el día de hoy. Si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal o está pasando en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Y también no olviden compartir el video con sus amigos amistades para, que, para así apoyarlos a cada uno de ustedes. Tal vez les sirva de mucha utilidad. Bueno, sin más comentarios, vamos a iniciar con nuestro ejercicio propuesto. En primer lugar, vendo, viendo el ejercicio, ten, tenemos un radio de, 60, de 62, otro radio de 16. Vamos a utilizar el comando diámetro y el comando radio y una alguna distancia. Para ello lo que tenemos que irnos, primer lugar, parte superior en inicio. Luego de estar en inicio, primero lo vamos a círculo deslizamos y lo ubicamos el diámetro porque nos está pidiendo un diámetro de 62 en este caso vamos el diámetro ok ubicamos el, un punto cualquiera y ahí damos clic y nos pide cuánto del diámetro en este caso es 16 no perdón es 62 de diámetro ok una vez que visitamos damos un enter y luego damos eh, otro radio otro diámetro de 40 para ir en el superior izquierdo deslizamos el círculo y el diámetro ok ubicamos el punto medio y un diámetro de 40 digitamos 40 damos un enter ya tenemos el de 40 y de 62 y ahora tenemos otro otro diámetro de 8 y de 16 para ello lo que tenemos que igualmente el comando diámetro ubicamos este punto del punto medio y damos un de, un diámetro de 8, digitamos 8 y damos un ENTER, luego un diámetro de 16, ubicamos el punto medio y un diámetro de 16, damos ENTER listo, ahora para estar generando los restos lo que tenemos que ir, seleccionamos los dos radios o dos círculos y nos ubicamos parte superior izquierdo en ra polar rayar. deslizamos y ubicamos el polar rayar. ahí nos dice desubiquemos de qué punto queremos hacerla polar en este caso de este punto y listo damos un enter ahí tenemos ya los círculos restos tenemos los seis círculos y los seis círculos ok simplemente seleccionamos y damos un explore nos damos inicio y explore clic ahí y listo ya está en radio no le hemos dividido ok luego tenemos un radio de de 100 que nos ubica para esto ¿no? un radio de 100 nos vamos deslizamos y un radio de 100 Lo ubicamos el punto medio de este punto y medio, y damos 100 de radio, damos un enter y listo, ya tenemos el 100, el radio de 100, luego tenemos un radio de aquí de en el punto medio, y a un punto medio de 15 y de 8, ok, para ello nos vamos el radio, radio, le damos clic ahí, ubicamos el punto medio de esta línea, del círculo, el punto medio, perdón, damos un radio, ubicado un punto medio, tenemos una altura de, eh, de 15, ¿no? una distancia de 15, damos enter, en esa distancia de 15, hacemos un radio de 15, ok, damos clic ahí y listo. Ahora luego tenemos que hacer un radio de 8, nos damos comando radio, ubicamos en el punto y radio de 8. Okay, listo ya está ahora los retos los dos costados que tenemos que hacer es tener una distancia de 65 y una distancia de 110 como está yendo 110 extremo a extremo entonces la mitad tenemos que hacerlo en 55 luego realizamos una línea de referencia del punto medio a una distancia de 65 ya yeah, ok nos vamos a ubicar parte superior izquierdo comando línea hacemos clic ahí ubicamos el punto medio del círculo a una distancia de 65 una línea de referencia en este caso digitamos 65 y damos un enter y luego tenemos un radio de 15 luego tomamos el comando radio ya el radio, comando radio entonces ubicamos este punto pero a una distancia de 55 porque tenemos que ir a la mitad de 110. 55. En esa distancia tenemos que hacer el radio de 15. En este caso tenemos radio de 15. Y listo. Luego el otro radio es de 8. Nos ubicamos radio. Ubicamos el punto medio. Y un radio de 8. Listo. Ahora tenemos que tener una, una línea. no Una línea para estar generando el radio de 18. En este caso tomamos una línea. Ubicamos este punto a una línea paralela donde cae, okay. luego tenemos un rayo de, de 18 en este caso vamos a ir con un rayo radio tangente ok ubicamos el primer tangente el segundo tangente y nos pide el radio de que es de 18 enter ok ya tenemos el círculo simplemente vamos a eliminar los restos que no utilizamos en este caso vamos comando eh, trim deslizamos comando trim anti derecho recortamos esta parte esta línea y recortamos esta perdón esta línea esa línea nada más ok borramos la línea de referencia seleccionamos todo de este lado nos vamos al comando mirror nos vamos al comando mirror hacemos clic ahí y ubicamos este punto medio hacemos clic ahí y bajamos mouse hacia abajo para que nos visilice, ok. Bajamos, damos un clic ahí y nos dice si queremos borrar el anterior objeto o no queremos borrar el anterior. En este caso, no queremos borrarlo, ok. No le sigo y listo. Y lo resto del círculo grande lo vamos a borrar con el comando trim. Seleccionamos trim, ante clic derecho y lo borramos, listo. Ok, ya tenemos ahí. Y ahora simplemente nos falta borrar lo que es en el interior, ¿no? nos borramos, por ejemplo borramos este parte esta línea esta línea y esta línea ok simplemente es con el comando eh, trim para estar borrándole todo lo que perdón todo lo que no necesitamos ok todo lo que no necesitamos vamos a estar borrando para que nos muestre tal como está la figura ok aprovechando mientras que estamos borrando eh, en, la en la descripción les voy a dejar el link de mi blog para que vayan y lo descarguen si es que tiene de mucho interés este dibujo ¿ok? ahí está ahí les voy a dejar el link de, de, de descarga pueden ahí visitar a mi blog y también hay muchos buenos ejercicios que pueden estar practicando en su casa cuando tienen tiempo Bueno, procediendo con el ejercicio lo que tenemos que hacer seguido es acotazo. vamos a empezar a acotar nos damos parte superior y annotation Damos clic ahí y deslizamos donde dice radio. En ustedes les va a aparecer línea. En este caso sí. Deslizan y ubican línea. En primer lugar tenemos de este punto. A este punto es uno de 65. ¿okay? Ya tenemos de 65. Y otra línea es de 110. De este punto. A este punto vemos que hasta ahí estamos bien, ok, luego tenemos que tener todos los diámetros, para estar generando los diámetros nos vamos a deslizar la línea y nos vamos a diámetro, nos pide de diámetro de, que es de 62 y otro diámetro que es de eh, 40 en este caso, 40 y los restos el diámetro 16, nos vamos otra vez el, el comando diámetro para ubicarle de aquí Luego tenemos un rayo de 18. Para ello, nos vamos a ubicar. Deslizamos el diámetro y nos vamos el radio. Comando radio de acotación. Ok, ubicamos esta línea y está el rayo de 18. Luego tenemos otro rayo de 15, otro rayo de 8. En este caso, igualmente el comando radio. Ubicamos este punto. Y el otro radio, ubicamos el círculo que queremos acotarlo. En este caso queremos acotar esta parte. Y listo, ya tenemos el radio de 8. Bueno, hasta ahí estamos muy bien. Espero que les haya servido mucho. Para la próxima o en otro video, el mismo dibujo vamos a estar generando en 3D. Así que, para que no se pierdan este nuevo de nuevo video que va a estar generando en 3D no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación ok sin más comentarios nos despedimos hasta el próximo video chao chao